Hola, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. traigo un paquetito que me acaba de llegar me lo ha traído el cartero y viene de parte de Marijose, del canal mi peque maría y que ella ha querido mandarme un paquetito y vamos a abrirlo para para ver qué tiene mira me ha puesto este papel de ellos que quita las direcciones ¿eh? Eh, así de hojitas muy otoñal y lo abro y vamos a ver que me manda que me ha mandado esta mujer voy a coger el cute para abrirlo sabía que ella me iba a mandar algo porque me lo dijo rosalía y bueno vamos a abrir el paquetito mirad cómo viene que me parece que trae un montón de de cosas y voy a abrirlo para ver qué contiene pero antes voy a cambiar la batería porque está corriendo mucho y eso quiere decir que no tiene batería así que paro y vuelvo a empezar bueno, pues ya le cambié la batería a la cámara. Espero que nos dure durante para todo el paquete. Y entonces, pues, como iba diciendo, voy a poner aquí el paquetito. Lo primero que viene es una carta con su chapita. Que pone mi peque María Scrap. Y esta va a mi cortina. Porque dice bueno voy a leerla yo y, y si la puedo leer la leo vale bueno pues nada me da las gracias por una tontería y me dice que me manda una cosita que está inspirada en el que hizo Marian del canal M y M, M mi Ampetí suspir y que me manda otras cositas de, de Teddy Que dice que había escuchado que yo no lo había podido conseguir Y mira, me pone la carta con su sellito ¿Ves? Mi Peque María Scrap. Decirte que para nada Que, que lo he hecho con, con mucho gusto Y que me alegro que, que te haya gustado Que no te dé apuro ninguno, que yo no me como a nadie Que cuando quieras, ya supongo que tienes mi teléfono me manda un WhatsApp y hablamos, yo es que no tengo tu teléfono y entonces no te puedo mandar WhatsApp. Y vamos a ver lo que, lo que mm, mm, mi peque María María me ha mandado. Mira, voy a quitarle el papel verde y vamos a empezar. Mira, me ha mandado de Alina Craft este marquito de madera. Voy a tirar esto para acá un poquito. Mirad qué bonito, me encanta, muchas gracias. Yo con los marcos... Vamos, tengo una pelea porque cada vez que voy a poner uno nunca me coincide con la foto que quiero poner. Muchas gracias, me gusta mucho. Muchas, muchas gracias. Después, mira, aquí me manda un sobrecito con esta pajita que tiene una... ¡Ay, qué bonita! Que tiene una, una coronita muy chula en rosa. Muchas gracias, me gustan mucho. Yo estas no las tengo, me gustan un montón. Mira, qué bonito. Y después aquí en este sobrecito, que pesa un quintal. ¡Wow! Pero un quintal. Mirad, me manda este cabujón de la gorju mira qué bonito. Muchas gracias. Es muy chulo. Muy, muy bonito. Yo lo estoy viendo ahora con vosotros. Muchas gracias. Y me manda corazoncito de purpurina y, y tela. mira qué mono. Me manda un puñadito, muchas gracias. De estos tampoco tenía yo. Tengo de, algunos de pelito, pero no. Y después me manda todos estos chuches craperas que tanto nos gustan. Que vamos a ver. A ver. ¡Ah, qué mona! Mira, me manda esta botellita en forma de corazón. Me manda unos bras de globito. Muy, muy chulo. En celeste, en verde, en amarillo, en lila. Mira qué mono. Qué mono. Muchas gracias. De estos tampoco. A lo mejor alguno tengo de algún intercambio que me han mandado, pero que va. Tanto ni habla. Qué mono. Me encanta. Muchas gracias. Esto lo voy a poner aquí para ponerlo con mis bras. Esto es un. Ay, mira, me manda. De esto tampoco tengo. Esta agujita en plateada. Y en color bronce de reloj. Nada de esto. Yo no tengo nada. Qué chula. Qué mona. Me gusta un mollón. Después me ha mandado, mira, este charm. Ay, de una bolsita de té. Qué mono, mira. Tampoco. Yo no la he visto nunca. Esta. Una niña con un gorrito. Tampoco. Este osito. Qué mono. Mira este candadito. Qué chulo. Me manda unas tijeritas. ¡Ay, qué mona la tijera! Que va, yo no, yo no tengo nada de esto. ¡Qué bonito! Y después en dorado. ¡Ay, qué mono! Mirad que me manda. ¡Qué fino, qué bonito, eh! Nada, yo de esto no tengo nada. Y este, que es una perchita, que tampoco. ¡Qué chulo! No tengo nada de esto, María. No tengo nada de esto, María. Me encanta. Y después me manda... Cadenitas que la verdad que las tengo contadas. Muchas gracias porque me vienen de perilla. Bueno, ya sabéis que esto nunca vienen mal. Me gustan mogollón. En verde, en bronce, en color vainilla, en rosa, en polvado. Me encanta y en min. ¡Qué bonita! ¿Qué va? Y después, mira, aquí hay otro globo en verde min. Y después, que acabo de verlo en su canal, que hace ella esto... Estos colgantes para ponerlo en los lomos. Y aquí lleva un charm que lleva. Pues. No lo sé. Parece un angelito o un lacito. Algo así. Mira. Qué mono. Muy chulo. Muchas gracias, María. Me encanta. Esto es una pasada de bonito. Qué mono, ¿eh? Qué chulo. Vamos a seguir sacando. Muchas gracias, ¿eh? Mira. Otro paquetito. Con otra <coughs> coronita, esta vez en, en dorada. ¿Veis? ¡Qué mona! ¡Qué bonita, eh! ¡Muy chula! ¡Qué bonita! Este viene cerrado con un guasi. Que no sé qué traerá. ¿Qué dice? Creo que eran estas las que querías. ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué me mandado! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, son preciosas. No, no, yo no la llegué a encontrar. Eh, María Jesús me mandó una. Eh, bueno, en el, ya lo veréis en el regalo que me hizo. Muchas gracias, muchas muchas gracias que va. Yo no la llegué a encontrar. Muchas gracias, eres tremenda, ¿eh? Lo primero y principal que mm, de verdad que no tenías que haber mandado nada, a fin de cuentas. Uy, qué bonito lo que me ha hecho! Madre mía, lo que viene ahora. Mira, chica Esto es una pasada, ¿eh? Está hecho a mano Es un tope para las puertas Mira No me digáis, es una pasada de bonito Muchas gracias Es precioso ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! Eh! ¡Qué bonito! Me encanta Es una pasada Mira, por aquí le ha puesto como polipiel Voy a quitar la caja me encanta, María. Qué bonito. Es un tope para las puertas. Es una pasada. Qué bonito, ¿eh? Qué cuco. Me encanta, me encanta. Qué bonito. Y, claro, no sé de lo que va relleno, pero pesa para que la puerta no se cierre. Y aquí, por si lo quieres colgar. Que como pesa, yo no lo colgaría. Qué bonito, ¿eh? Es precioso, de verdad. Que me ha encantado Que no tenías por qué Que muchísimas, que muchísimas muchísima gracias Que cuando quieras que ya tienen mi teléfono Que ya le dije yo a Rosalía Que que me lo podía haber dicho tú directamente Que hay confianza, vamos Que un millón de gracias Y que me encanta todo De verdad que me gusta todo mogollón Muchísimas gracias Esto es una pasada. mira que ha puesto mi peque María Scrap. Este es su canal. Qué chulo esto. Esto es una pasada. Y está bordadito. Qué mono. ¿Quién te hace esto? Qué bonito, ¿eh? Me encanta. Es una pasada. De bonito. Muchas gracias. De verdad, María. Que me ha encantado todo. Que una. Hace lo que puede y. Bueno, que para, yo creo que, que, que estamos para eso, para echarme una mano. Muchísimas gracias. De verdad que nada de lo que me han mandado, lo, vamos, lo tengo. Es que no, no tengo nada. Nada. Tengo cabujones de la Goju, pero no es este. Me ha encantado. Y de los charms, ninguno. Es que no tengo nada muchísimas gracias de verdad fijaros que, que fíjate que que tengo cositas y tal no pero es que los charm es un mundo aparte la, la percha es una pasada y las tijeras que están aquí la había visto pero no tengo ninguna las tengo de verdad así con la grulla pero esto que va no, no la había visto nunca, vamos no he tenido la he visto eh, Probablemente a ti cuando la enseñaste y a otras compañeras, pero no, no tenía ninguna. Es una monada. Bueno, y esto me ha dejado, vamos, es con un cristal aquí de, de roca. ¡oh! Que se rompe. Precioso, mira. Es una monada. Y esto, vamos. Es una pasada. Muchísimas gracias María. Pues bueno, todo esto es trabajo de María. No hay nada que haya hecho yo si a mí me ha encantado si os gusta tanto como a mí me queréis dar un like de verdad que muchísimas gracias gracias a todas las nuevas la, todas las nuevas suscriptoras y esto va ahora mismo a mi cortina a engrosar toda mi colección ¿vale? besos para todas María, que muchísimas gracias que no tenías por qué que gracias y... Que me ha encantado todo, de verdad. Muchos besos y hasta la próxima. Cuidaros. Chao. <risa>